...en directo... ...desde Murcia... ...tricentésimo... ...cuadragésimo octavo... ...día consecutivo... ...de protestas... ...348 días consecutivos... ...de protestas... ...más de 30 años de reivindicación... ...este sonido... ...infernal y este paso a nivel... La gente lleva luchando tren, más de 30 años para que el tren pase por debajo. Y las personas por arriba. Este sonido se escucha más de 90 veces al día. Las barreras bajan. La gente y el tráfico rodado se detiene. Sea el tipo de tráfico que sea. Eh, recordemos que... pues. ...si tiene que pasar una ambulancia... ...pues tiene que esperar también ¿no? ...así que la lucha más de 30 años... ...luego desde 2012... ...semanalmente concentraciones... ...aquí en las vías... ...concentraciones semanalmente desde... ...junio de 2012... ...y desde septiembre... ...del pasado año... ...las concentraciones están siendo diarias... ...concentraciones diarias... ...de ahí los 348... ...48... Días consecutivos Evidentemente unos días Decenas otro día, otro día centenares Otro día miles Y en algunos momentos decenas de miles de personas Pero eso sí Estamos en agosto Es sábado Y aún así la gente no deja de venir Yo me he incorporado Hoy también Pasadas Las diez y aún así podemos comprobar que hay gente en esta plaza del soterramiento la gente dice que va a mantener siempre viva esta, esta llama que esto va a ser un punto de encuentro que mientras duren las obras van a permanecer vigilantes a que esas obras realmente se están cumpliendo porque recordemos que con la entrada del Gobierno actual... ...a partir del 1 de junio del pasado... ...bueno, en marco del... ...o sea, del pasado, 1 de junio... ...y con el cambio del delegado del Gobierno... ...pues ha habido unos... Un, ...ha habido también cambios aquí en las vías, ¿no? Hay menos presencia policial, está aprobado... ...el soterramiento para el año 2020... ...en el Boletín Oficial del Estado... Pero la gente no se fía de las promesas, pese a que estén escritas en el BUE, No sería la primera obra que está escrita, está publicada en el Boletín Oficial del Estado y que luego esa obra no se finaliza, no se lleva a cabo totalmente. Así que la gente no confía, no confía en que esto vaya a acabarse tal cual lo han publicado. Por tanto, permanecerá aquí el tiempo que haga falta. Y bueno, no solamente la lucha es por el soterramiento, que es la fundamental, sino eso conlleva que no haya muro, ese que podemos ver, bueno, atisbar ligeramente. Al otro lado es un muro, como probablemente ya sabrás, con unas... ...unos pilares metálicos... ...unas pantallas de metaclato... ...y una base de hormigón... ...lo podemos ver... Eh, ...aproximadamente ahí en el fondo... ...esos pilares... ...ahí vemos uno... ...otro pilar... ...ahí estaría otro, otro... ...y bueno, parte de este muro fue derribado... ...fue caído... ...digamos, el 3 de octubre ¿no?... De no, haber, ...de no haber luchado la gente... ...de no haber salido... ...a la calle... ...ahí se puede ver más... ...con más claridad... ...el muro... ...pues ya habría muro... ...y la pasarela esta... ...que tenemos aquí arriba... ...esta... ...monstruosidad metálica... ...pues la gente no la quiere... ...porque está construida encima de acequias... ...la mayor parte de la gente... Está construida sobre escombros y bueno sería la única forma de cruzar al otro lado de la vía. ¿no? ¿Qué cosas podrían pasar? Pues que al final hubiera que utilizar la pasarela y que todo fuera bien. Que al final hubiera que, pasar, que utilizar la pasarela y que fuera mal. Y luego, pues nada, pues a, a, crea, a crear otra plataforma de afectados por el accidente. Por el accidente. ...y a luchar por, por, por, por alguna justicia... ...va, sí... ...y luego pues a decir que... ...las pruebas de seguridad que se hicieron... ...no fueron del todo... ...bueno, que se pueden hacer mejores pruebas... ...en un futuro, etcétera, ¿no?... ...bueno, lo de siempre... ...entonces la gente, por si acaso... ...pues no quiere subir por esa pasarela... ...muchísima gente... ...y quiere que haya un paso peatonal siempre... ...mientras se lleva a cabo el soterramiento... ...bueno, mientras tanto, pues en Totana siguen encerrados... ...los afectados del nuevo trazado que... ...van ya 20 días consecutivos de encierro en el ayuntamiento de Totana... ...20 días consecutivos, día y noche... ...en el 2011 había un trazado... ...que afectaba a tres viviendas, tres hogares... ...y en abril del 2018, pues les dijeron que afectaba a 30... ...y desde abril ya van luchando pues, para que las casas no sean derribadas... ¿eh? ...que no son casas, son como, insiste aquí también, bastantes personas... ...son hogares, porque son los recuerdos, es toda la vida, ¿no?... ...personas con 84 años a las que le van a derribar su casa... ...su vivienda, su hogar, su vida... Dicho toda esta introducción, que no es, no es poca, ¿eh? saludos José Antonio, Nuria, Fina, Zobel, bueno, tantísimas personas que estéis ahí en directo. Aquí ya sabéis, si hay mucha gente, pues se muestra la gente, que hay mucha gente. Si hay menos, se muestra cuando hay menos. Pero aquí lo que se muestra es la realidad. Aquí no cocinamos la realidad. Aquí mostramos la realidad. Y la realidad es que las protestas continúan, hayan más o menos personas, las protestas continúan, las concentraciones siguen, no importa si es agosto, es navidad, es fin de año, da absolutamente lo mismo. Con Murcia se han equivocado por completo, aquí, aquí la gente en general es muy cabezona. ...somos muy cabezones, muy testarudos... tenaces ...unas veces, testarudos en otras... ...pero vamos, para, para esto... ...igual sirve una cosa que la otra... ...porque aquí es venir todos... ...los días... ...todos los días a las vías... ...podemos comprobar cómo ...tanto a un lado como al otro... ...está la policía... ...pues con la calle cortada... ...en este caso en la calle... ...principal de Santiago el Mayor... ...San Pío... San Pío, no. Calle Pío 12. Y al otro lado también. Y al otro lado también, al final de esa calle, está la calle Cortada. Calle Cortada. Allá al final lo podemos comprobar, ¿eh? Bueno. José qué? ¿Qué te cuenta Vamos a ver. No he puesto, ¿eh? ¿El qué? ¿Quién ha venido a vernos? ¿Quién? ¿Quién? Sé que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Sí, ¿Pablo? Sí, Pablo. Su mujer. ¿Nieves qué? ¿Cómo que te va? Espérate, saluda aquí por lo menos a la gente. Antes de irte, Y ahora, ahora continuamos con José. Nieve, a ver, Nieve Saluda aquí a toda la gente. que. Buenas noches, he de viaje, ya estoy aquí y gracias a Dios. ¿Y todos los días aquí? Aquí, aquí, aquí. ¿Tú eres de las que si tienes que estar aquí hasta 2020, vaya a estar aquí hasta 2020? Yo sí, hasta la muerte. ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Seguro. Si tienes que ver crecer aquí a tus nietas... muero pues si no, antes sí. No, no, pico. <risa> pues claro. ...comen los, come los pimientos que haga falta, aquí hay que... ...y tomate, los, y, y, ...y los tengo claro, en la huerta... ...claro, claro, pues... ...y calabaza. ...así de largo... ...ahí está... ...y melones... ...eso es verdad, que, que un día me enseñaste una sandía, ¿verdad? Sí, claro. ...que para qué... ...la llevo aquí todavía en el... Aire. ...por eso hay que alimentarse bien, que aquí hay, hay que durar... ...hay que durar lo que sea, mañana más... Voy a ...haces bien... Hasta, mañana hasta, más, luego. ...hasta luego, aquí a primera no hora... voy a cenar, hasta luego... Venga, ...hasta luego, Nieve... ...bueno, es que Nieve y, y Paco... Francisco están aquí todos los días, ¿eh? todos los días, desde el comienzo de las protestas. Entonces, qué menos, qué menos que saludarle antes de que se marchara. ¿Eh? Y ahí vemos que están con sus nietas, con su hija, con el yerno. ¿eh? Entonces, entonces, qué menos que un saludo a esta gente tan luchadora. Qué bueno que ya para muchas de las personas que venimos aquí y para quienes vais, estáis en directo ahí todos los días, pues prácticamente somos ya una gran familia. Falta ponerle cara a Nuria, que está por ahí en Madrid, y, y falta ponerle cara. ¿eh? Nuria, vente, vente por aquí. ¿Eh? Vente para la, la plaza del soterramiento. Si no, no sé, cántanos vente para Madrid. A ver si nos vamos para allá, ¿eh? y, y nos vamos un grupo, un pipa bus. Seguro que por ahí también hay algo que de lo que reivindicar ¿eh? y nos vamos para allá por ahí anda, por dónde, por Madrid o por dónde andas a ver, a ver, cuéntanos, cuéntanos cómo, cómo va tu verano tu verano, a ver Pepe José eh, pues José, una cosa Entre, entrevista uy, yo qué le digo, vamos, a ver, madre mía. Ya sabes, mira, eh... Isabel, ¿tú? No, no, no. Tú has comprometido a Pepe y... Venga, Isabel, digo Isabel. Eh, José, vente para acá. Vente para acá. Vente para acá. José. No, no, no nos hagas un ballesta. Vente para acá. Vente para acá. Venga. ...vamos está José... Eh, no nos haga un ballista... ...vente para acá. ...si es que... ...es que te das cuenta, te das cuenta... Eh, la gente... ...bueno, la gente tiene vergüenza... ...porque si no tuviera vergüenza pues... ...pues eh, serían... ...claro, es bueno tener algo de, de, de... ...siempre, siempre es algo... ...Pepe... ...a ver, tú estás por aquí todos los días... ...pero bueno, también... ...bueno, claro, pero todos los días que estás... ...que vienes, estás... ...y está muchos días... Sí. ...y hay que recuperarse también, ¿no?... Sí, claro. ...también que... la bandera del muro... ...viaja por todas partes... ...sí, exactamente, la bandera del muro la llevamos... ...donde quiera que vamos... ...yo he estado en Liverpool, en Manchester... ...y ahí la he llevado... Yo la he o sea, llevado. ...y que, claro, la bandera hay que llevarla por todos lados... ...y he visto que, que la gente que va, que viaja... ...y que va, lleva la bandera del muro... Sí. Eh, ...es un símbolo de dignidad ya. ...es un símbolo nuestro de que, claro... ...como persona que es lo único que te queda... ...si nos quitan eso, ¿qué nos, van a, qué nos queda ya?... La dignidad tenemos que, que llevarla por encima de todo. Y a seguir aquí, por, por seguir, hasta que no veamos soterrar aquí el ajusto, aquí, no podemos decir, mucha gente está mmm, confusa o está dividida, o está, porque unos quieren contra la pasarela, otros no, no dicen que no se puede quitar, según los políticos. Hay un, un poco de, de, de, de, de polémica, pero vamos, según los políticos... Tiene que estar porque se va a cortar el paso aquí. Lo que tenemos que procurar es que el paso esté el menos tiempo posible. Y si cortan circulación, por lo menos peatonal, que dejen... Que se puede hacer, yo creo que se puede hacer peatonal un poco. Que no cortar, eh, para que puedan pasar los peatones a un barrio y a otro, al centro de Murcia de, de, de esta parte. Pero, Pero claro... Aquí hay gente que dice, que dice, vamos a ver. Antes no había dinero para las pensiones, sí. no había, pero, no había. Que, pero pero, Pepe, tú lo sabes, sí. que no había, de que no había, vale. o sea, estaba clarísimo que no había. Sí. Salen los pensionistas en Bilbao, salen los pensionistas en, España, en, el, en, en, el, en el... Sí, porque ya. pasaron cinco lunes en Bilbao, sí. que no lo hacía ni puñetero caso, no. medio alguno y nada, era la gente en las redes las que lo estaba difundiendo. Salieron la, el resto de, de pensionistas de... A nivel estatal. Sí. Y de repente hay dinero para las pensiones. Decía Aristóteles, o la atribuyen a Aristóteles, que lo que ayer era imposible, pero hoy no, no era imposible nunca. Exactamente. Entonces, la gente aquí dice: vamos a ver, la pasarela tiene que estar sí o sí, porque no se puede quitar. Y hay gente que dice. A lo mejor sí se puede quitar sí y que hace que... falta algo de presión. Algo más de presión. Social, sí. igual que las pensiones. Entonces, claro, la gente ya no confía en, en las palabras políticas. No, ni en uno ni en otro. Ni en unos políticos que entren ahora, ni otros que han entrado antes. La gente, es posible que no confiemos en ningún político. Que seamos apolíticos totalmente. En contra de cualquier político. Porque los políticos, nada más que van cada uno a su bandera, a su partido, a su lucha personal. Es lo que yo entiendo. Claro, incluso aquí lo, lo que sucede es que sí hay personas que pueden confiar en los políticos, pero hay personas también que comprende que un político no es un dictador, es decir, no es una persona que acumule todo el poder. Un político tiene hasta un hasta un punto. ¿No? De... Votamos a los políticos. Pero luego tiene.. Pero o sea, luego... esto es una obra que, que, que ...va mucho más allá de la decisión de un solo político... ...claro, porque la gente votamos, toda la gente... ...si votaran toda la gente del mismo partido... ...entonces sería un caos también, sería una dictadura ¿no? ...como la que pasamos hace 40 años... ...por eso ahora, en el, en el diputado... ...pues tienen cada uno de su partido... ...y cada uno de la gente que ha votado su partido... ...entonces, ahora mismo estamos aquí con la pasarela... ...vamos a ver, si por qué pusieron la pasarela en su día... Porque querían traer el AVE de superficie y el corredor mediterráneo detrás. De si ya vamos a estar viendo que la obra ha empezado a pasar el enterramiento... yo creo que es viable que la quiten, que la demonte. Si que los políticos creen que no, porque según Adic dice que la pasarela se va a utilizar... porque va a cortar el paso por aquí, pues hay una confusión también. Esto. Yo a mi parecer esto. Aquí hay técnicos que dicen que se puede quitar y que sí, se puede crear un paso nivel. Claro. Eh, o sea, un paso nivel, no, un paso peatonal. peatonal ¿eh? hay, hay, los técnicos de Adif dicen que no firman cosa alguna que no sea tener eso. Eh, aquí al final, igual que los técnicos de, de Adif, defienden, digamos, su trasero, ¿no? Defienden que no puedan tener en el caso de algún accidente sí. o sea, con, consecuencias. Cubrirse, cubrirse las pues aquí la gente también quiere proteger a su hijo, a su hija, a sus familiares, a sí mismo yo y soy... que en el caso de que haya un accidente, no verse afectado. Claro. Es lógico que, que mucha gente no quiera la, la pasarela. Claro, yo soy uno de ellos. Yo la pasarela no la voy a utilizar, aunque tenga que dar la vuelta, por donde sea. Porque eh, no la voy a utilizar, porque eso es, eso es un, in, una imposición que nos han puesto a la pasarela. Porque yo creo que se puede hacer sin, sin hacer pasarela. ...yo personalmente no lo voy a utilizar... ...y como yo, hay muchas personas... ...ahora, que la quite o no la quite... Ese ...es el problema de las compañías de la DI... ...y el problema de los políticos... ...ahí estamos". A mí también lo que me sorprende en parte es... ...que los políticos que están ahora... ...igual no conocen todavía a la gente... ...porque si la gente lleva aquí... ...348 días de concentración... ...si le pone una pasarela... ...y la gente dice... ...que la concentración la va a hacer... ...en la glorieta, a plena luz del día... ...todos los puñeteros días... ...se va a liar parda en Murcia... Me explico lo que es lo que quiero decir, sí, sí, sí. es decir que la gente está demostrando que las calles son suyas. Entonces, como la mayoría o una mayoría suficiente, porque aquí tampoco es que la mayoría de Murcia no, no quiera muro. No. Y aquí lleva la gente 348 días. No. Tampoco hace falta que todos los vecinos no quieran pasarela, pero como un grupo suficiente de vecinos ¿Que no, quiera? no quiera, se le calienten los ovarios sí. y los que son solamente huevos, sí, sí. ¿eh? Uno huevos o ovario. Y se vayan allí a la Glorieta, a donde sea, a la Gran Vía, sea, como los tractores, ¿no? Cuando los pusieron allí los el más o menor. De más menor. Y, se, y se puede ir a espalda, porque te, te, se ponen allí todos los días y a ver qué pasa. Ver qué pasa. Digo yo, o sea, que a ver, yo pensando, sí, esto lo digo yo sí, pensando pensemos, en cómo somos los murcianos. ¿Cómo somos? Ah, Me ¿sabes? explico lo que sí, quiero decir, no correcto. dando ideas no, pensando en cómo somos los murcianos. Claro, porque somos, a ver, para eso somos muy cabezones. Bueno, para eso y para qué no. <risa> ¿Y para qué no? Pepe, para ¿Pa qué, qué no somos cabezones. cabezones? No, muy cabezones en el sentido de que si nos empeñamos en que una cosa no nos entra por, lo, por, por, por donde tiene que entrar y lo vemos injusto, vamos al, a, al fondo de donde hay aquí, al ayuntamiento, a la delegación de gobierno, donde sea. Nos va a pasar, es posible que nos pase como en Totana, encerrarnos. Y esa, así de claro. No, yo particularmente tengo clarísimo que de la misma manera que no ha hecho falta que la mayor parte de, de la gente de Murcia esté movilizada todos los días para que la movilización continúe, sí. no hace falta que toda la gente acepte, acepte o sea, esté en contra de la pasarela para que haya un suficiente número de personas para que esta misma protesta que se hace aquí se haga unas cuantas calles más allá y se, y se, y, claro, y se monte una gorda, porque aquí y por la noche, pues prácticamente tampoco causa tanta molestia a gran parte de la gente. Pero la haces allí, a plena luz del día, ¿no? Y total, si hay que morir de frío, pues se muere de calor, ¿no? Total, si hay que morir, pues cada que el invierno ¿qué, que hemos pasado aquí, Pepe. Sí, invierno con lluvia, con frío, con todo. Y en verano, calor. Calor, pero calor de ser que pasa en Murcia, de todo. Esto, nosotros no nos... Además, en el mes de agosto que parecía que iba a estar solo esto, que no había nadie... ...aquí la gente está todo el mes de agosto, que haya más o que haya menos... ...pero toda la gente está aquí movilizando. Y, y como decíamos, como en guardia, como, como aquí, que no nos vamos, que aquí estamos. Había una persona aquí de, un, de cierto periódico, de estos periódicos que era perrica de... de, de... Kika, ...la perrica de, de Carmen, hace pipí y caca encima... ...pues un, en uno de esos periódicos... ...decían que después de la fiesta... ...de la celebración de la noticia... ...la gente había dejado de protestar, sí. ...que la gente ya no venía... No ya. Eh, ...se ve, que, mira que yo, a mí me cuesta que, ...que esa persona entra al periscopio y lo ve... ...es decir, mentía descaradamente... ...saludos, tú sabes quién eres... Sí. ...pero... ...lo decía a ver si la gente de Murcia se lo creía... Sí. ...y yo cuando vengo para acá me dicen... ...pero todavía está allí, ¿cómo si todavía estamos? ...y como no hagan caso... ...y, y la bien? gente vaya, y la, y, la, y, la, y la gente vaya para allá... ...yo es que ni me lo quiero imaginar... ...o sea, es que sería una cosa salvaje, salvaje, salvaje... ...estamos y estaremos... ...hasta que no veamos aquí llegar... ...esos derramientos... ...así, claro, Jesús... Eh, Cecilio... ...sí, sí, y Jesús, lo que sea, aquí Jesús... ¿Me llamáis mucha gente Jesús? Pues Jesús, como mi, mi hermano. Pues eso digo, que, que cuando digo salvaje me refiero a salvaje no de brutalidad, sino no, salvaje desde los tantísimos días, sí. tantísimos días de lucha que ya se ha superado el año. Eh, salvaje de, de, de, de la presión a la que está llevándose a la gente. Al año ya, ya falta nada. ¿no? Estamos 48, 17 días. Claro, y enseguida pasará otra vez la, la romería, entrar la Virgen. Y, y, ...y llegaremos al punto que volverá a subir la Virgen... ...y entonces haremos el año... ...un año y dos romerías... ...y dos romerías... ...exactamente... ...un año y dos romerías... ...sí señor, aquí estamos... ...aquí se le ha esperado a, a la Virgen pasar todo el año... No la querían quitar de pasar por aquí... ...sí, dar una vuelta por allá... ...una vuelta enorme... ...subir por la ronda... Debería debería ...banderas de no al muro... A todo el que pase, ahí, ahí no, yo, ah, que ah, no. deberíamos de repartir banderas, pegatinas, todo el que pase, toma, toma, bueno, póntelo, ven. por aquí, si quieres pasar por aquí, tienes que llevar esto, si no, no te dejamos. Bueno, eso, eso... Aquí libertad, libertad también, eh, que la gente, eh, aquí Ana nos propone a veces unas cosas también. Eh. Le, ponemos, eh. le ponemos una chapa, a todo el mundo, toma, regalo de recuerdo. Porque a lo mejor es la última vez que pasas por aquí. Bueno, a lo mejor si, se le, a lo mejor si piensas que, que, que, que eso lleva un poder milagroso, igual sí, ¿eh? Porque bueno, la gente que pasa por aquí, claro, es un día de fe, es un día de fe, más que de confianza, es un día de fe. Dejen de pasar por aquí, el recorrido que hicieron por Ronda Sur y todo eso, pues son por lo menos 4 o 5 kilómetros más lo que tiene que andar la gente. Tendrá más tiempo para rezar también, ¿eh? ...yo qué sé, por buscarle una ventaja... por buscarle una ventaja... Sí. ...bueno esto para los que nos estáis viendo... ...le resulta que la Virgen pasa... ...recto por esta calle hasta el monte... Viene desde la catedral... ...que es el centro de Murcia... ...hasta la cordillera, la cordillera sur... Algezares, donde está el santuario de la Fuensanta... ...en el caso de que cierren este paso a nivel... ...pues tiene que dar un rodeo... Pues lo, ...a ver, es la Virgen pero... ...se ve que el milagro de cruzar muros... ...todavía no lo hace... Ni subir por, la pasarela, por lo que sea ni subir por la pasarela tampoco, tampoco no tampoco. pero por lo que sea por lo que sea no sabemos pero ese milagro por lo que sea no lo hace no entonces tiene que dar un rodeo igual que lo daría la gente ¿eh? entonces bueno este año a raíz de la lucha de, de toda la gente pues la virgen ...no por lo que sea, sino por la lucha de la gente... Bueno, ...podrá pasar no, por su camino... ...por su camino... ...por su camino... Mano, ...será si un su... camino conocido para ella... ...no va a echar de menos... Bueno, ...nada... ¿eh? seguirá viendo los mismos balcones... ...las mismas paradigas... ...todo igual... ...las mismas mesas para que descanse y todo... Eh, ...todo igual... ...todo igual. ...bueno, aquí, otro tren... ...venga... ...bueno, pues así, 90 veces al día, eh... ...90 veces al día... ...comparte, que Murcia no se parte... ...comparte, Murcia no se parte... ...y Pepe, oye, muchas gracias... ...yo no, no lo sabía, dime. que todos los días nos vemos en los días... ...dijo Pepe, nada, eso todos los días, que no se nos olvide... ...todos los eh. días... ...todos los días, eh... ...mira que hay días que digo... habrá un día que llegue y me lo encuentre vacío... Sí. ...porque a veces llego tarde, ¿sabes? Sí. ...a veces llego un poco tarde... Sí, bueno, ...y digo, normal, no, sí, pero digo, no va a haber gente... ...sabes, y llego ya un poco en tensión... Sí. ...digo, voy a llegar y voy a estar solo... ...digo, a ver cómo explico yo... ...que realmente había gente pero que, que ha llegado tarde sido sí, yo, y a ver como lo explico, pero no, o sea, hay gente hasta tarde, hasta tarde. o sea, incluso tarde hay gente de mucha gente esperando a que venga ¿También? si no viene, ¿eh? qué majo bebé, venga bebé, hasta luego. Sí, venga a ver, Ana, comenta, agarra el micro. Sí, no, no. Ahí. Es que la gente siempre se nos pone de detrás. Vale, pues yo quería dar unos consejos por si hay alguien en algún punto de España que se va a ver desahuciado o expropiado de su propiedad, que como le está pasando a la gente de Totana, ¿no? Entonces, eh, para aquella persona que se vea en esa situación, que de la noche a la mañana le van a quitar su casa, o le van a quitar su tierra, o le van a quitar todo lo que sea suyo, pues bueno... Eh, lo primero que hacen es obliga obligatoriamente tienen que comunicarlo al ayuntamiento y el ayuntamiento tiene que mandarte una carta comunicándote que eh, tienes que dejar tu, tu casa o tu tierra o lo que sea en tal fecha, entonces tienes aproximadamente un mes para presentar alegaciones para que eso no, no sea así. Entonces, lo que normalmente suele suceder es que te van a decir que te van a comprar tu casa o te van a comprar tu tierra, pero lo que te van a dar es irrisorio, es decir, van a intentar engañarte, van a inten intentar estafarte. Te van a dar lo mínimo posible, ¿por qué? Porque no te van a dar un precio que sea justo, porque si te dan un precio que, se que es justo ya de entrada, se exponen al peligro de que esa persona reclame más con un con un abogado o lo que sea, entonces tiran por lo bajo para que en caso de que reclames, pues entonces ya van aumentando el precio. Entonces el primer paso que tienen que hacer es buscar, buscarte a un buen abogado, sobre todo que entienda de la ley del suelo, que entienda de la ley del suelo para que te defienda, porque sí que puedes o detenerlo, o por lo menos reclamar todo el dinero que puedas para que no se rían de ti. Por ejemplo, vamos a imaginar que tienes un terreno eh, de, de naranjos, de limones, de lo que sea, como si no quieres plantar nada. Y te viene el ave y te dice que te tienes que marchar de tu terreno. Y te dice que te va a pagar a lo mejor pues te va a pagar mil euros por todos los kilómetros y, o todas las hectáreas que tienen de terreno. Vale. Lo que hay que hacer en ese caso es presentar alegaciones. Tienes que decir, por ejemplo, mi huerto eh, tiene una producción al año de X dinero, yo produzco tanto dinero al año, tengo tantos gastos al año, entonces por menos de este dinero no, no me vas a expropiar y eso se puede defender y eso se puede pelear entonces eh, o por ejemplo si vamos a imaginar que tienes una casa y que te quieren expropiar tu casa y es tu única vivienda es decir una vez que salgas de ahí ya no tienes dónde ir no tienes otra casa entonces eso te lo tienen que pagar bastante bien con lo cual eh, Tienes que presentar alegaciones diciendo que es tu única vivienda, que no tienes dónde meterte, etcétera, etcétera, que la ley del suelo está a tanto dinero y entonces tienes que presentar reclamaciones y presentar alegaciones para que eh, la persona que quiera expropiarte, pues que no se ría de ti, que no te pague lo mínimo, mínimo, mínimo, porque lo normal es que te ofrezcan lo mínimo para que después... ...para no exponerse al peligro de que después reclames... ...y entonces tengan que pagarte mucho más... ...entonces, hay un juzgado... ...que es el juzgado del de que se encarga de las expropiaciones... ...entonces, todo, todo, cada vez que hay una cosa, un problema de, de esta clase... ...que a lo mejor van a hacer una carretera... ...o viene el maldito ave o lo que sea... ...y quieren expropiar a la gente... Pues claro, hay muchas personas que, bueno, que, que se, se no entienden mucho de leyes, como es normal, no somos abogados, y bueno, pues se encuentran así, entre el disgusto y, y el susto que se llevan, que se lo, se lo ven así de sopetón y no saben cómo reaccionar. Lo que tienen que hacer es que eso se puede pelear, no se tienen por qué conformar con la miseria que quieran darle, pero se tienen que buscar un buen abogado que entienda de la ley del suelo. Es importante que entienda de la ley del suelo. Y entonces, hay eh, un juzgado que, que todo esto de las expropiaciones se pueden pelear y eh, si te sale el juicio a favor tuyo pues puedes conseguir bastante más dinero o que te den una casa en condiciones o bien eso, pero al menos que, que no te quiten o bien que no, no tengan por qué quitarte tu terreno o tu propiedad si no es necesario. Entonces, si alguien tiene ese problema de que le van a expropiar por el motivo que sea, porque mmm, van a hacer algo lo que sea y te pilla tu propiedad, pues... Hay que hacer eso, buscarse un buen abogado de, que, que entienda de la ley del suelo y tienen tienen que moverse rápido porque los plazos son muy cortos, tienen aproximadamente un mes como mucho para presentar alegaciones y todo eso, pero se puede pelear, incluso se puede detener. ¿eh? Eso por un lado. Y voy a poner un ejemplo de, de un caso que pasó hace muchos años, eh, un caso que fue de Madrid. Hay un caso se puede buscar en el Google que se llama las radiales de Madrid. Eh, eso consistió en que pasaba por ahí eh, la vía del tren y entonces resulta que eh, empezaron a decir en las afueras de Madrid empezaron a decir pues que eso se, se iba iban a hacer ahí urbanizaciones que aquello se iba a revalorizar un montón, no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Total, que a los propietarios de esa zona los asustaron un poco porque empezaron a decir que se iban a expropiar, que se iban a hacer esto, que se iban a hacer lo otro. Entonces lo que hacía la gente es que ante la amenaza de la expropiación lo que hacía era vender. Es decir, si yo sé que yo tengo peligro de que me quiten mi casa, pues la vendo y así me la quito de encima, que es lo que hace mucha gente entonces todo eso las grandes empresas sobre todo las empresas que son eh, considerables que tienen bastante dinero lo saben y lo que hacen es comprar todas las propiedades que tienen donde van a hacer la expropiación comprar a toda la gente y luego cuando llega el momento de la expropiación como ellos tienen buenos abogados y también entienden bastante de leyes pues entonces empiezan a pedir, empiezan a exigir y, y bueno, hubo una zona de Madrid que se multiplicó por siete el valor de lo que realmente costaba. Es decir, en un año costaba a lo mejor, vamos a poner mil, pues cuando hubo todo el intento de la expropiación se multiplicó por siete. No sé si me he explicado bien, creo que no me he explicado bien porque es que yo... Algunas veces me, se me traba la lengua, pero bueno, pero quería decir eso, que se puede pelear y que, que hay que llevar mucho cuidado con esto de sentirse amenazado, porque cuando te viene la gente, las grandes empresas, diciéndote que quiero comprarte tu casa, que me la vendas, que quiero comprarte, pues muchas veces uno se pregunta, bueno, si me van a expropiar, ¿por qué quieres comprarme tú mi casa? Es decir... ¿Por qué te interesa comprar algo que me, que me que por aquí va a pasar una carretera o va a pasar el ave y me lo van a quitar? Pues es por eso, porque quieren comprarte a ti, quieren comprar al vecino, quieren comprar y así que tienen un bastante terreno. Entonces ellos que sí entienden de leyes y que sí que tienen abogados buenos, pues entonces saben cómo reclamar, saben cómo exigir, saben cómo pelear y entonces a lo mejor... Cuando la, la empresa que va a expropiar eh, tiene que pagar, pues obligatoriamente por ley, tiene que pagar un disparate de dinero, hasta cuatro o cinco veces más de lo que te iban a pagar a ti en un principio. Entonces, pues bueno, yo quería decir todo esto por si le vale de aviso a gente que se encuentre mal, pues ya está, yo quería avisar a esto, a las personas. Bueno, pues ya está Y ya pues que aquí en Murcia el calor no se va El aire, esto parece un secador de pelo Pero bueno, ya es lo que quería hablar Vamos, aquí, esto ya lo veis Quien quiera hablar, Mávita, ¿verdad? ¿eh? José, poco a poco, ¿eh? Yo no te digo que te quites toda la vergüenza, porque entonces te conviertes en un político corrupto de éxito, ¿sabes? No. Un poquito, una miaja de vergüenza que hay que quitarse para luchar contra tanto sinvergüenza, pero una miaja, un poquito, ¿eh? Venga, José, Mavi, hasta luego. Bueno, aquí hemos tenido gana Aquí la gente nos pide el micrófono, la cámara y la gente es libre de decir lo que le dé la gana. ¿Eh? Lo, lo digo porque esto al final es la realidad en crudo para que tú te la cocines. ...como tú quieras ¿eh? ...la actualidad... ...que es lo que nos muestran en televisión... ...la actualidad es... ...la realidad... ...o una parte de la realidad... ...sesgada... ...filtrada... Con, ...aderezada... ...cocinada... ...para que... ...tú pues te distraigas... ...y yo me distraiga... ...y todos... ...felices... ...y felices los cuatro ¿no?... ...que diría la canción... ...entonces... esto es la realidad... ...y la realidad es que en Murcia... ...estamos 348 días... ...seguidos de protestas... ...que la gente no quiere que haya una pasarela... ...por ahí arriba... ...porque puede causar daños... ...y la mejor solución ante un daño es... ...evitar que se cause... ...cierto, que hay un muro... ...y la gente no quiere que haya muro... ...también, que la gente quiere que haya... ...soterramiento, también... ...348 días... ...no es noticia en los medios esto... ...la noticia la conviertes tú... ...compartes difundes y haces que esto sea noticia. Pero vamos, ni cinco segundos para, para decir en programa alguno y en Murcia continúan las protestas 348 días después y al día siguiente, 349 días, no hay cinco segundos, pues, pues claro que lo hay. Claro que lo hay. Y mira, aquí viene a saludarnos una de estas luchadoras, ¿eh? Paulica. ¿Qué? Buenas noches. ¿Quién es? La pantera Rosa. La pantera Rosa. Quiere decir algo la pantera. ¿Quiere decir algo la pantera? Siempre nos trae invitados sorpresas muy espectaculares, ¿eh? Ah, sí, sí, sí, sí. Vamos a ver. ¿Qué quiere decir la pantera rosa? ¿Qué eh, Quiere decir que aquí está mi amiga Alicia. Ah, que es también amiga de la pantera rusa Sí. Molve, <risa> molve. Muy bien, muy bien. Y aquí está también Mónica. ¿Eh? Pues esta gente luchadora, esta gente no quiere muro. rosa diciendo, ahora Cecilio, has visto no, no quiero ¿tú quieres muro? ¿tú quieres muro, Alexia? no, no, ¿qué? no quiero muro no quiero muro ¿quieres sí. estar con la abuela? venga, vamos a ver ¿has visto? ¿Eh? pasando su verano en esta plaza del soterramiento, libremente luchando ¿eh? nuestras Alexia Sí, que sus abuelos y sus su abuelas han ido a cenar, pero sus padres están por aquí. Sí, sí. Molo Macu, el... Este... Venga, dale, a ver. A ver. ¿Has visto esto? Pero claro, si hubiera un muro se estrellaba. Eso con, con, con el muro, claro. ¿Eh? ¿Es de Paula? A ver, con la conversación y aquí con... a ver, nos reincorporamos con Isa y con, y con Ana. Yo quería comentar una cosa que se me había olvidado antes y es que resulta que eh, con lo que está pasando con Totana, pues por ejemplo con las expropiaciones, eh, por ley están obligados la empresa que te va a expropiar... La, la empresa que te va a expropiar... ...pues están obligados, primer paso, está obligado por ley... ...a comunicárselo o mandarte una carta o, o por lo menos comunicárselo al ayuntamiento... ...y el ayuntamiento es el que se tiene que encargar de comunicártelo a ti... ...entonces parece ser que en Totana, según dicen por allí, no lo sé... ...pero según en Totana, ese paso se lo han saltado... ...es decir, simplemente de la noche a la mañana... ...le dijeron a la gente que te tienes que marchar y no avisaron al ayuntamiento, entonces eso se puede pelear, eso no lo pueden hacer por ley, están obligados a comunicarlo al ayuntamiento y que el ayuntamiento sea el que lo comunique a los vecinos. Entonces, si ese paso eh, no lo han hecho, pues están obligados y ahí hay un punto muy importante que si eso se lleva al juzgado de las expropiaciones, eso tiene bastantes puntos de que se pueda detener. Aquí Ana, ah, no, lo que sucede muchas veces es que confundimos poder con deber, ¿no? Es decir, muchas veces no se debería hacer algo, pero poder se puede porque lo hacen, ¿no? Es como no se puede robar, decimos a veces, no, no, se, se puede porque se roba. Otra cosa es que igual por ética no se debería o por ley no se debería, pero sí que es cierto que... que la gente que se ve afectada, tanto en Totana como en cualquier otro sitio, por una injusticia similar o por otro tipo de injusticia, lo debe pelear, lo debe luchar, como haga falta, porque seguramente en algunos casos, en más de casos de los que creemos, van a encontrar una solución. Y aquí... Pero es que las empresas, sobre todo las empresas medianas y grandes, como por ejemplo Adif, ¿eh? están obligadas por ley a cumplir con una serie de normas, con una serie de leyes... ¿Eh? que no pueden hacer lo que les dé la gana. A lo mejor una empresa pequeña pues no perjudica tanto, no tiene tanta responsabilidad civil, pero una empresa con una responsabilidad civil tan grande como pueda ser Adif están obligados a cumplir con una normativa y con unas leyes, entonces no se las pueden saltar. A ver, se las pueden, porque de hecho, eh, le digo, no deben, pero pueden. Puede. Juan Bravo, el que fuese presidente de Adif, por ahí está... ...imputado en algunas causas, es decir, es que hacen cosas que no deberían hacer... ...ahora eso sí, hay que ser, hay que luchar para que esa gente cuando haga cosas indebidas... ...pues tengan su justa condena, también, y que las personas que han sido afectadas... ...por su injusticia, pues tengan también su, su recompensa, es decir, queden libres de... de, de ...de toda injusticia que estén padeciendo o hayan padecido, ¿no?... ...pero sí que Adif también, insisto, ¿eh? Juan Bravo, creo recordar... ...que alguien me corrija si me equivoco, soy humano y me equivoco... ...pero Juan Bravo, expresidente de Adif hasta hace nada, ¿eh? hasta hace un rato... ...prácticamente, hace unas semanas, está imputado en... en ...investigado, que llaman ahora, ¿Sí? en, en varias causas, es decir... ...si se meten en jaleo, que no deberían meterse esta gente pero es que gracias a que se meten ellos en jaleo y se saltan a la tolera a la tolera, se saltan toda la normativa por eso precisamente se puede pelear por eso, porque legalmente quien tiene la razón es la persona afectada y no la empresa, es decir, la empresa podrá hacer lo que quiera pero si te ha saltado una normativa es que te estás quedando sin excusas para defenderte pues como, como tú comentabas, que la gente se busque buenos ¿no? profesionales, profesionales capacitados porque una persona cuando está afectada, pues claro su, la, la emoción le embarga, la inteligencia ¿sabes? no puede pensar con claridad está sometida a un exceso de estrés a un exceso de ansiedad está sometida a una situación en la que incluso por mucha capacitación que tenga le puede resultar muy difícil distanciarse de su propia realidad de tener la perspectiva necesaria para poder llevar a cabo eso, pero sí que se pongan en contacto con personas de confianza que estén capacitadas para que lo luchen para que para que sí, sí. Sí. permanezca en el team sí, si sea no está necesario. oyendo algún abogado eh, que entienda de, de ley del suelo y eh, aquí tiene clientes eh. Madre mía, aquí aquí bueno y en, en muchos sitios eh, porque hay hay muchas luchas está la lucha también del arrajanal que es un parque natural en Málaga ...que están destrozando el 20% para construir... ...lo que llaman la academia... ...que es la ciudad deportiva del Málaga... ...y ya lo denunció en su momento Greenpeace... ...ecologistas en acción... ...hay también eh, ciudadanos y... ...o sea, gente de allí... ...gente de allí que lo está denunciando... ...hay vídeos en internet, se pueden comprobar... ...eso sí, no es noticia... ...tú te, te enteras por las redes sociales... ...no es noticia... ...y, y entonces... Hay muchísimas cosas para las que se requiere gente especializada, abogados especializados para, para eso. Así que que esa gente, muchos ya nos puedan decir, sí, sí, sí, ya estamos en, en muchas de, de esas causas. Pero hay tantas injusticias que siempre hay gente que es, es necesario. Bueno, Ana, pues muchas gracias. Se nos va aquí Doñi, que está la cámara, ¿Eh? ¿verdad, Toñi? Los, los, los gestos te los veo yo. Se nos va, Doñi, ¿eh? se nos va. Venga. Toñi, Ángel y Pepa. ¿Eh? Entre otros. Pepa, hoy te lo he dicho bien. ¿Has visto? Hasta luego. y eso, a qué? ¿Tú ya marchas también? Aquí te dejo muy, muy buena compañía, los que no se quedan aquí y hasta mañana, no, está el lunes. Ya no puedo venir y, y nada, ya, ya seguir Pero bueno, 17 días, quedan 17 días para un año. sí. Fue el 12 de, de septiembre, ¿no? Fue el 12, sí, cuando la romería, cierto. Y como llevo tantos días ya, ya se me ha... Sí, madre mía. Entonces de septiembre. Bueno, el día 5 fue cuando comenzó la, la acampada... Sí, que yo estuve. El en de la, la plaza. De, ¿no? sí, cierto. Que la comenzaron miembros de, claro, de la plataforma. Luego ya como entre, se comenció a unir un montón de gente. gente. Entre ellos, yo estuve ahí apoyando también. Y claro. luego ya el día 12, que fue cuando ya empezamos. Va a ser un año y dos romerías. Y dos romerías, cierto. ¿Mm? Esto es casi Esto es... una canción de Joaquín Sabina. ¿no? 19 días y 500 noches. <risa> y dije, tres, ¿eh? 165 días y dos romerías. Y dos romerías, es verdad. Y yo que me pensé. Yo... El año pasado no me figuraba que yo digo, buf, ya este año la Virgen no va a pasar por aquí. En el momento, la, la veremos, si Dios quiere no pasa nada, la veremos pasar por aquí. Oh, parece pues mucha ilusión. Bueno, yo no sé si Dios quiere o no quiere, o no quiere, pero, pues pero que la gente, no, pero que sí, la gente sí. lleva aquí 300 y pico días, por si acaso, por ¿sabes? Si acaso. No vaya a ser que no quiera y diga, pues por si acaso. Y... Por si acaso, ¿No? es que, sí, es cierto, por, por si decirlo acaso. decirlo de alguna manera? sí, sí. sí. Yo es que tengo costumbre de decirlo de la otra ¿no? sí, sí, pero no, bueno... Yo lo digo porque sea, aquí nos juntamos gente, más, aquí nos juntamos gente menos, sí, de todas clases de, de, de, de, de religiones, lo sí, digo, sí. sí, lo sí lo pero quiero decir que... Ya, pero vamos, que sí, que, Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Yo lo digo, yo digo esto porque hay personas a las que, por ejemplo, creer en Dios les ayuda mucho, ¿no? Y hace que al día siguiente tengan confianza para levantarse sí, sí, claro. pese a las desgracias que tenga. Pero hay otras personas que a lo mejor creen en Dios y dicen, bueno, pues si Dios quiere, encuentro trabajo y no se mueve. Si Dios quiere, aquí no habrá muro. ...y no se mueve, ¿no? Hay, hay gente que sí, ¿no? Que dice eso... ...y entonces agarra confianza y sale y lucha, ¿no? Entonces, no por tener una creencia significa que te va a ayudar, ¿no? Entonces, aquí hay mucha gente de todas las la religiones... ...aquí, por ejemplo, está José Antonio Mormón, ¿eh? que, nos ha, que ayer nos invitó y está ahí también para invitarnos a, a una inauguración... ...de su iglesia mormona en, en Los Narejos. En aquí se hizo una misa de gallo, ¿no? En este caso católica... Que mucha gente asistió, gente, unos de, de, católicos, de, de, de otros de, cristianos pero no de, católicos sí, sí. y otros de y, nada. De también, ¿Eh? que conozco a algunos. O sea, que, también aquí. O sea, si lo sé, claro. pues, Es así. Gente y. como y, yo que, que, que creemos en las personas, no es, confiamos en las personas. En un, pero bueno, como todos llevamos a un, a un mismo sitio, queremos ir al mismo sitio, en nuestra cabeza está eso, a soterramiento, seamos de la re, religión que seamos y, ya está, y estamos aquí. Que estamos aquí, aquí luchando y Aquí luchando, aquí un día con otro Pero bueno, no. muy bien, ahora estamos más Estamos más confiados, estamos más Te lo digo por mí Muy a gusto, más más confiada Y yo creo que sí, que esto ya Yo creo que esto se va a pegar un cambio enseguida A ver A ver si es verdad Bueno, vamos a ver ah, aquí, Dios, ante, es, que, ante... es, que, es que si no tenemos un poquillo De confianza Y no tenemos un poquillo de ilusión Entonces no estaría aquí, eh yo no aquí, ¿eh? Tú es posible. Una cosa que antes surgió conversando con Pepe, ¿tú es posible que igual que no ha hecho falta una mayoría de gente para continuar las protestas 348 días seguidos, que ha hecho la gente suficiente para mantenerlo, que haya un número suficiente de gente que no quiera la pasarela y que como no se la tenga en cuenta, en vez de protestar aquí, se vaya a la glorieta y hagan ...a la es la plaza del ayuntamiento... ...y hagan protestas todos los días... ...hasta que se le haga caso... ...o sea, tú ves que la gente podría ser... ...aquí en Murcia tan, más cabezona todavía... ...y decir, pues si en mi barrio no me haces caso... ...traslado la protesta... ...al centro, a ver si me haces caso... ...¿tú crees que eso podría ser? Pues... ...conociendo como tú conoces a los murcianos... ...yo, yo creo que sí, hasta, ...hemos llegado hasta aquí ya tantos días... ...y, y nos hemos obstinado en, en que todo esto... ...y mira, poco a poco... Yo creo, creo que sí, creo que sí, pero costaría un montón ya, Cecilio. Después de que llevamos muchísimos días, costaría un montón ahora cambiar cambiar un poco la mente de... ...costaría, pero bueno, no, todo es eh, cuestión ya, de querer Imagínate, aquí a veces ha habido dos y tres concentraciones. El día que vino Rajoy allí a hacer un paripé, parece ser. Paripé, lleva eh, yo, yo, dos P al principio y dos P después. ...pues cuando vino... ...hubo gente que fue allí... ...creo que fue el 28 de diciembre, 27... ...está el Pericoz también grabado... ¿eh? Sí. ...está retransmitido ahí también... ...y fuimos para allá... ...luego la gente estuvo aquí... ...cuando hubo una concentración... ...en la delegación del gobierno... ...yo recuerdo que de la concentración... ...la gente ha venir para acá... ...cuando se fue a Granada... ...el 14 de enero... ...la concentración aquí... ...cuando la gente se fue a Madrid... ...el 28 de octubre... ...también gente aquí... ...¿sí o no? ...ha habido a veces que se han hecho dos... ...es decir que... Como la gente diga, sí, y como la gente diga, concentración por la noche y concentración por el día allí, a, ver, a mí me pilla más cerca de casa. También te voy a decir una cosa que me ayudaría, me ayudaría que fuera más cercanas las protestas. Pero quiero decir que yo o sea, lo digo sabiendo cómo es la gente de Murcia. Como haya un número de gente que no quiera pasarela, que se, vamos, yo, yo, no me, yo no quisiera ser político. Bueno, no lo quisiera ser de cualquier manera, pero menos en ese caso de aquí, un político aquí con, con, con un poder, ¿no? Porque la gente de Murcia es que es muy cabezona, es muy cabezona. Es que, no sé, lo tenemos que hacer somos, somos cabezones. Somos murcianos, somos huertanos. Los Cuertanos son así, claro, somos muy... Que tú sabes lo que hay que esperar. ...que tú plantas y no sale, y no sale nada, sale, y lo miras, no y, y lo riega y, y no sale nada, riega, ¿sabes? No, y tienes que estar ahí, ahí, y luego eh, sale la hojita, y no sale nada, ¿sabes? Y luego un día se te puede helar, ¿cuántas te ha pasado que, que cuidas, podas, todo, y se te hiela... ...y tienes dos o tres años sin cosecha, de almendra o de lo que sea? Tienes que ser muy cabezón para continuar cultivando todos los puñeteros días, de todos los puñeteros años, claro es lógico... Perseverante, ...pero estamos aquí y estamos, y estamos claro. un día con otro, ...el que y... esté en el palo bueno es cabezón, palo, palo malo... ...pero malo, sí. mira, aquí sea tenacidad, constancia, perseverancia... cabezonería, testa testarudez... Seguimos, sí. ...seguimos aquí, Ahí un seguimos. día con otro, un día con otro... Y, no, ...y todos los días no venimos la misma gente... ...porque no podemos, pero, pero siempre hay, hay gente... ...todos los días hay gente aquí... ...y gente con la misma condición y vamos a lo mismo... ...esto es como, Ajá. mira, esto es como... ...cuando uno va al huerto... ...y no siempre hay... Mucha, mucho fruto, pero siempre queda algo, ¿no? Sí, y cuando queda. no es el tomate la berenjena, sí. cuando no el melón, cuando no la sandía, cuando no la lechuga, cuando no claro, la alcachofa, porque... siempre hay algo. Hay temporadas, que hay sí, más, hay cosas, más como cosas, como en verano, que puede haber más. Pero bueno, no hay más cosas, pero aunque solo haya una, suficiente ahí para ha vuel... que ya, para ha vuelto. ¿Eh? Y estás con esta alegría y te, contenta y te lo contestas que estamos. Claro que sí. Es que si no, no estaríamos aquí, yo que se lo veo así. Decirle, lo veo así, y es verdad. Y es verdad. Y si no, Andrés, con su... ¿Qué viene? Ese sí que viene ...mira, Andrés, sí... ...lo traen... ...ah, no... ahí Andrés... ...Andrés, eh... ...el que tiene un luchador... Es... ...y con su silla de ruedas va y viene... ...pero lo acompañan y esto, es. Eh... ...sí, sí, eh. mira, está ahí Andrés, espérate... ...ahí lo tenemos, eh... ...que siempre que viene, además nos saluda, eh... Luego, este por aquí. ...y además se han hecho las marchas, eh... ...cuando nos íbamos para... ...cuando nos íbamos para... ...para el centro de la ciudad... ...cuando lo hacíamos de, de marcha... ...se recorría 6, 7, 8, 9, 10 kilómetros... ...12 kilómetros, los que hicieran falta... ...para irse, que, que se iba Andrés... ...gente de más de 80 años... ¿no? Había como gente como Juan, etcétera... ...y decir que esta lucha es... ...pero claro, a él... a mí, ¿cómo sube la pasarela? Sí, sube? ¿Eh? Sí, ¿cómo sube la pasarela? Mira, él... él es nadador... ...jugador desde fútbol sala... Fíjate tú, sí. ...pero a ver la pasarela, ¿cómo la sube? Sí, ¿cómo la sube? ¿Eh? Hay, hay barreras arquitectónicas que por mucho que tú intentes hacer y por muy diestro y por muy atleta que seas no puedes no puede en su caso es que en su caso, pues fíjate fíjate con la silla de ruedas que va y viene y él lleva su sí. independencia pero con la silla de ruedas. absolutamente ¿eh? que eh, también cuando la semana santa por por, por ahí estaba en, la, en las procesiones sí sí, sí constante, eh, bueno, bueno, un luchador natural, eh. Eh, pero ve eh, con encanta. la camiseta de sotornamiento. Sí, o está, está ahí bien. pendiente de a ver Ay, cómo solucionarlo, sí. Está pendiente ahí, Andrés, de no cómo solucionarlo. Es no, estará llegada ya. Serán, de hecho, serán ya casi las once pasadas, ¿no? Sí. ¿Qué hora es? No lo sé, no llevo ni móvil, se me ha olvidado. Ay, si aquí, aquí, aquí venimos a ver a la gente. A eh, aquí queremos venimos saber. Venimos a vernos. A ver, Pero la a cara que tenemos ahora de ¿Eh? un poco más de y que da gusto venir y hablar con la gente y estar aquí un ratico y que, y y que la... en estos días hay que decirse la gente murcia o se está mejor en la calle que en las casas las casas y sí, con no. el aire acondicionado gastando sí, dinero sí, o sea, dándoselo aquí a Iberdrola, a otras sí, compañías sí, que no, que viendo no, no. la tele contaminando sí, de tu salud mental, mental eh, pudiendo no, estar no, aquí, aquí disfrutando que, de la gente aquí te, eh, te, buena te, bueno y aquí te lo que aprendes y lo que aprendes a, a desa y desarrollas tú no sé, tus cosas, tú, todo, lo desarrollas todo aquí, la mente, la boca, el, todo, todo. Y te hace mejor persona. Y tanto, bueno, una, una persona buena es gente que, que hace, hace mejor gente a la Además, es cierto, sí, y un compañerismo y una armonía y que hablas con todo el mundo, con todo el mundo. Ya somos como una familia, es verdad. Ya somos todos como una familia. Y somos muchos. Mucha gente. Y, y dando gracias, que somos mucha gente. ¿eh? Y cada uno y cada cual de, de su manera y de su forma y de su religión, por supuesto. Sí, sí. Pero todos tenemos aquí, uno en común. Así que, buenas noches. Bueno, pues ya te eh, eh, descansa. Ya me voy, que voy que el lunes tal, Que aquí. mañana trabajo y también. Y, y me voy. Mañana trabaja. Ya, mañana, eh. no, el lunes, si no pasa nada, el lunes no, nos aquí. veremos. Y ya nos vemos. Mira, Andrea ya viene para acá. ¡Adiós, Andrés! ¡Andrés! ¿Te vas ya? ¿Ha venido tu padre? No, todavía no ¿Estamos viendo qué pasa ¿Que ¿Tienes algún problema por ahí ahora, en la rueda? ¿Eh? Digo, que estabas mirando ahí, en la rueda. la rueda ¿Estamos aquí pensando si es que tenías algún problema por ahí? ¿En esta o...? Eh? Sí, antes, ¿no? Que estabas mirando Como lo estabas mirando? No, eh, estaba... Es que dice que... que como había una... Una cubrecha y tal ¿No? ¿Una? Una cubrecha. ¡Ah, mi chico, mi chicos ¡Hostia! Se estaba mirando... Sí, claro que es verdad, sí, que sí, sí. Hay un montón, hay un montón por aquí, montón, sí. pero sobre todo cerca de... Cerca de... Sí, sí, sí este año, hombre, el ha tenido... Claro, es que todo el... Sí. Todo ha lo... sus plagas. Yo, bueno, todos los años van... Va, va, eh, su, supone, no los he visto, pero vamos, yo imagino que sí, pero sí, hay cucaracha y todo, ah, entonces... Pensábamos que tenías un problema. Claro, aquí estamos pensando, hostia, digo, digo, este no avanza, no avanza, no avanza. Y aquí estamos teniendo realidad. el diálogo. Digo, a ver, cuando venga le preguntamos claro, a ver está qué estaba pasando, bien. ¿eh? ¿Qué estaba pasando? Sí. Y decíamos que ya es tarde también, que a ver si tu padre Madre, ya estará llegando. Eh, llegar, ¿no? Eh, estará, sí, estará a llegar, y eso, sí. es que para, es que ya Hace buena no, temperatura y va bien también, ¿eh? Estás por aquí. Sí, Estarás viendo, estará viendo un, eh, el fútbol, pero estará... Ah, estás llegando. llegar. Sí, ya estará a llegar, y eso. Andrés Padre y hasta llegar. Bueno Andrés, pues nos vemos aquí todos los días, el tren de nuevo pasando, vamos a ver qué hora es, nada, nada, son ya las 11, las 11 y 7, a ver, vente por aquí, Ana, ah, no. vente por aquí, vamos a mostrar aquí, vamos a saludar, vamos a ver, venid por aquí, buenas, Consuelo, Hace tiempo que no te veo, mujer. Buenas noches, cariño. Hijo, la que te dejo. Ale, <risa> ya me has dejado. ¿Qué quieres que te diga, hijo? Ah, no, que yo hace tiempo que no te veo en Aiza. Hasta, hasta el lunes. Digo, a ver cómo, cómo va. ¿eh? ¿Qué? Vamos, vamos tirando. ¿Cómo ves tú esta lucha? Yo la lucha la veo, ya sabes tú lo que yo vino de la lucha y lo que pienso. Yo en la lucha hasta el morir. Hasta el infinito y más allá. Hasta que esa va a pasar. no la derribemos, no vamos a parar. ...yo pasaré la afuera... ...cuando me la pasarela la afuera... ...creeré en el soterramiento... ...de mientras no creo... ...así de clara... ...así hay mucha gente... ...pues yo soy así de clara... ...yo hasta que eso no lo a quitar, ...porque si antes no era válida... ...antes había una sequía ...o dos acequias... ...y se podía hundir... ...ahora que pasa que ya vale la pasarela... ...ya no se hunde... ...venga... ...vamos a ser claritos y a... Y a decir las cosas como son... ...yo no dudo de nadie... ...ni en yo... Creo y pienso en lo que yo digo y hago, que yo cuando vea eso quitado y fuera y desalmado y el agujero aquí, entonces creeré. ¿Que hay alternativas de paso peatonal? Claro que las hay, dichas por ingenieros y por todo, y por gente experta. ¿Que quieran hacerlo? Pues no lo sabemos, porque aquí primero te meten la, te venden la moto y luego te hacen el garaje. Entonces pues ya veremos lo que pasa. Y no digo más porque si no me caliento, a esto que yo me caliente como una polvorina... Pero, bueno, pero yo creo que lo ha, ha dejado bien claro, lo, lo, lo ha expresado con claro. mucha claridad. Sí. Es que es lo que pienso, ¿sabes tú que yo lo que pienso lo digo tal cual. Yo cuando vea la pasarela quitada, no quiero alternativas de autobuses ni quiero alternativas de paso por la autovía peatonal, no, no. Yo quiero un paso peatonal para aquí porque es viable y se puede hacer. Tú tienes a tus nietos que van ¿no? al, instituto. al instituto. Por ejemplo, Adrián. Trabajan las dos en aquel barrio en el del Calmen. Sí, señor. Entonces tienen que pasar por aquí todos los días. Yo no puedo subir la pasarela. Yo, aparte de mis vértigos, yo es que no. Además, es que no la voy a subir. pues Es que pudiendo, digamos. A ver, si yo, si yo te comprendo, ¿pudiendo no la subiría? No pudiendo menos. No pudiendo, pues menos todavía. Entonces, pues. Que ya hablaremos del gobierno cuando. Ahora cuando venga septiembre pues ya veremos cómo funciona la cosa. Trabajar, sí, están trabajando, un todo muy bonito por ahí, todo, ya hay máquinas y todo. Cuando lleguen aquí ya hablaremos del gobierno. Yo de momento, y venir vengo, ¿eh? yo sigo viniendo, me siento y en el banco, yo todos los días vengo a vigilar mi vida. No, tú, tú, ¿Sí? Siempre, o sea, eso hay que estar haya, claro. ¿eh? Y cuando haya que estar en las duras, está eh, Ojo, hay, hay que decirlo, ¿eh? que aquí se nos pone consuelo con otra gente allí, en lo que llamamos la Moncloa, ¿verdad? Estás ahí con Francisca, por ejemplo, mira cómo sonríe cómplice, cómplice Francisca. ¿Está... Por eso está ahí sonríe, porque ahora está aquí, ¿eh? pero no mames, esta es la residencia de verano de la Moncloa, pero sí. la de... Aquí la de, sí, el ¿eh? banquico de sabia, ¿verdad? Ahí está, el, el Consejo de sabia. de sabia. Consejo de Sabia. Y desde allí controlamos... Vigilamos. En agosto os he puesto aquí porque aquí hace más fresco. En este sí. cruce de calle, ¿sí o no? Claro. claro si es la, que agosto... Está todo pensado. <risa> en agosto, en agosto estoy, vengo. De mi paseo, mi vuelta sigue ahí con la misma. ¿Sigue todo lo mismo? Pues ya está. Sigue todo ya. en el mismo sitio. La pasarela sigue igual, la agujero Pues nada. La vía sigue desviada... Pues ya está. Todo está igual. Vale. Nos vamos tranquilas para casa mañana más... Pero todos los días aquí en las vías. Todos los días en las vías. Salga o no salga en el periscope. Yo sé que estáis aquí todos los días. Y luchar y luchar y luchar porque los no que de la pasarela. Si la lucha era antes muro fuera, ahora es pasarela fuera. Y ya está. Ni muros ni bueno, pasarela. De hecho, de hecho. Es lo que mira, te ha dicho. sí, eso te iba a decir, ¿no? Eh, está en internet. Que la gente ha ido publicando todos los días. ...y ya desde septiembre prácticamente o poquito después... ...era ni muro ni pasarela ...eso era lo que estaban puesto muchísimo tiempo... ...por mucha gente, ¿no?... ...luego ya, pues oye, se entiende que en función de... ...de los cambios que haya podido haber... ...pues lo que fuera, ¿no?... ...que hayan personas que puedan estar más de acuerdo, menos de acuerdo... ...más confiadas, menos confiadas con el nuevo gobierno, lo que sea... ...pero sí es cierto, para la gente que se incorpore ahora... Y que, ...y que no conozca estas protestas... ...que no es que un grupo de, de vecinos ahora digan... ...no va a pasarela, que antes dijeran que sí... ...sino que la, la lucha ha sido siempre... La lucha nueva ha sido siempre... ...no muro, no pasarela... ...pasarela construida, pasarela, pasarela derruida... ...muro construido, muro derruido... ...ese ha sido el lema desde que se empezó la lucha... ...bueno, pasarela construida, pasarela derruida... ...no lo he escuchado nunca... Eh, a cada uno lo suyo, bueno, a cada uno, ya, uno suyo. Me la acabo yo de, me parece que me la acabo sí, de... Sí, sí, sí, sí. Esto bueno, ha, de, ha sido pues, estreno en el periscope de hoy. En el periscope, pues, vale, pasarela construida, pasarela... Pero sí que tú te refieres, tú te refieres a que, igual que se decía, muro construido, muro de ruido. pues esto no deja de ser una ampliación de aquello, y ¿no? ¿no? Deja de, exactamente, y no deja de ser... es preciso, eh. Eso es preciso. Y no deja de ser que si la pasarela no era válida antes, no es válida ahora. Porque tú la, crees en la prueba de carga que hicieron... ...que tú estabas presente igual que yo... ...hasta las 4 de la mañana, las cinco que estuvimos aquí... ...pues no, porque la pusieron por un lado y la quitaron por el otro... A ver, ...cuando se suban 300 creo ahí corriendo... Yo tengo una cosa, la, la prueba de carga que hicieron... ...seguramente cumple todos los... Sí, sí, espérate, no, si los, requisitos los cumple. ...todos los requisitos de una prueba de carga los cumple... Sí. ...yo en ese sentido, pues, mira, no tengo por qué especular... ...ahora, yo también pienso que... Una cosa es una prueba de carga y luego otra cosa es lo que pueda pasar, ya sabes. Porque no se han derribado ya, eh, eh, no se han caído la, una pasarela en Vigo, sí. un puente por, en, en, en Génova. O sea, no sé. Sí. En, también un puente construido por la propia empresa de aquí, Aldesa, cayó, creo que fue en México, en de, ¿verdad? En México, en México ¿verdad? Sí. Es decir, que cuando dicen no, no, es del todo seguro, a ver, del todo seguro no, pues ¿no? no Habrá algo, entonces. Sin especular, pero igual que el técnico Yo lo que pienso es que igual que el técnico no firma Que haya un paso peatonal Pues yo comprendo que haya gente que no firme que, Pues yo comprendo a los dos es que no, es... Pero claro, ¿quién va a luchar más? Pues entiendo que la gente, ¿no? Hombre, Y si me tengo que poner yo de parte de alguien Pues yo lo siento, yo me pongo de parte de la gente eh, Por supuesto, hombre, la gente, la, vamos, digo yo Que somos, no es la que tengamos razón Es que tenemos razón, es que desde un principio Que yo me acuerdo que se metieron a, a demostrar Que había una sequía ahí ...y habían dos acequias, una en aquel lado y otra en este... ...y esto no era válido porque estaba... ...esta esto la cementación encima de las bardosas... ...entonces si antes no valía, ahora ¿por qué si tenemos que pasar por narices? ...ahora sí vale... ...yo pienso que lo que no es válido antes no es válido ahora... ...o es que ha cambiado, la han puesto más reforzado... ...la han hecho más hondo el agujero para asegurarla... ...pues no, pues no... ...y la prueba, y la prueba de carga es que esté varios días... ...pasando los trenes a la velocidad que pasan algunos los petroleros que pasan, oh, sí, lo lo, los los trenes de mercancías ¿no? eso que pasan los lo petroleros ¿Qué sí, el... lo, lo, de ¿Los que llevan petróleo? Sí, ¿no? Los que pasan 20, 20 y 20 tanto, pero a toda velocidad. Sí, mi incluso se mueve. incluso sí, te, ¿te refieres que sobre todo al, al mediodía, verdad? Pasa no, dos, por, la, veces, por la mañana, por la mañana, al mediodía. Y, luego a y ha habido gente que ha contado hasta 35 cisternas. Sí. No, ¿Te refieres a eso, verdad? Digo, se y se que pasan muy rápido. Pasa, cuando pasa, ¿Sí? se mueve. Y la micuña igual. Y hasta ahora no ha pasado de gracia alguna, pero claro, es no, que... Sí. No, pero tú date cuenta, en, en el centro de un pueblo o de... No, está en, porque está en el centro, va a ser esos trenes de peligro por aquí. Y ya están años, años, no te creas tú que... que sí, sí. Están sí, años, años. Ahora iba a ser más, más largo y... Sí, el no, corredor, el corredor de, de Mediterráneo es un... Me sí, es, sería, transportaría también, mercancías peligrosas, pasaría parece ser con más frecuencia y la longitud y con la, y la longitud sería de hasta un kilómetro y medio también sería es decir. así que la gente aquí pues tampoco quiere corredor de mediterráneo pasando por el centro de la ciudad hombre si va soterrado yo me creo que tendría que pasar por fuera es que es el asunto que un, ese tipo de trenes a mí que me corrijan los técnicos ¿eh? bueno, si eh, eh, tienen que ir en superficie y entonces ese tipo de trenes tienen tienen que ir por fuera pues eh, menos sí. todavía. Es el asunto. Menos todavía. Por eso hasta que no esté el agujero aquí y el paso allí, porque eso se puede ir. Se puede ir abriendo, estando reforjado y abriendo un pasico. Para la silla de ruedas y la gente. No están los guardias jurados, los, los guardias jurados digo yo. Los sí, los los guardias estos que están guardando para que no, cuando íbamos a cruzar antes que no nos dejaban pasar cuando estaban las barreras, para igual. Que vayan poniéndose para que no cruce la bueno, gente. Te voy, poner, te voy a poner un ejemplo, a ver qué os parece este ejemplo. ¿eh? Hace una semana, no recuerdo cuántas, pero diría que estaba el periscopio todavía la retransmisión en directo. ¿eh? Diría, no estoy seguro. Mira, pasó, cruzó una persona que estaba borracha. Vale, pasó para acá. ¿Sí? y muchas borrachas sí claro, bueno, mucho y borracha, bueno sí. gente que viene a, a veces también que puede venir de marcha lo que sea y pasa borracho sí. ¿no? vale yo comprendo que si un día una persona eh, borracha pasa y es atropellada habrá gente que diga de primera eh, pues mira que se fastidie, que no hubiera ido borracha pero tenemos que recordar pero que, es que hasta... eh, no no es cruel pero hay gente que lo diría es cruel. pero hay gente que lo diría Yo me gusta, esto me gusta sí de creer. Mira, yo te digo una cosa. Esto es como cuando alguien se baja del autobús y se cae y primero te ríe y ya si eso después le socorre. Sí, yo bueno, te, yo te digo esto, de, a ti no, de pero de... porque tú eres muy buena gente, Consuelo. No. Yo pongo es este. Normal. Sí, no. no es muy, no, muy no buena gente. Que sea, que no, pero espera. Sí, es que... Yo lo que sí que estoy viendo. ...es que hay muchísima gente que va con los cascos... ...no hace falta que vaya ni borracho... ...va con los cascos y va con el móvil... ...y yo he visto en, en Valencia... ...he visto gente cruzando la calle... ...que no se ha dado cuenta de que está en rojo... ...y son sí, calles... No, pero ...yo me refiero, yo me refiero claro, pero... pero ...yo me refiero por, por lo siguiente... ...cuando he dicho lo de estar borracho... ...me refiero por lo siguiente... ...me, me refiero por mencionar una realidad, ¿vale? ...y una realidad... ...¿qué es esa? ...me refiero a que esas personas subiendo una pasarela que se nos cae por la barandilla. Le explico. Y habría gente que diga, pues que se fastidie. No, lo que yo me quiero referir con esto, he puesto un ejemplo extremo, pero no. Quiero decir que muchas veces pensamos, eh, la pasarela de noche, no, la pasarela de noche es un problema. Pero la pasarela de día también se calienta, hay quien pasa pleno sol, Todo, no lo oímos 12 pasos, que todo eso, quiero decir. Luego pensamos a veces en las personas que van en silla de ruedas, pero también... En, la, eh, ...en las personas que van con el carrito del niño... ...los niños que van cargados con una mochila... ...con una pasada de libros... ...carro de la compra... ...es decir, que, que es mucho más, ¿no?... ...luego pensamos a veces en personas mayores... ...pero no tiene que ser tampoco una persona mayor... ...es decir, tú te lesionas, te tocas el tobillo... ...no es lo mismo cruzar 12 pasos... ...que esperar el ascensor... ...si el ascensor funciona, subir... ...lo que quiero decir es que hay muchísimas realidades... Yo he puesto una realidad... ...un poco... ...no extrema, sino una realidad... ...que a lo mejor no pensamos tanto... ...pero como dice ella... ...por aquí pasa mucha gente que viene de la zona de marcha... ...y que viene que no ve... ...que está en buenas condiciones... ...lo que quiero decir es... ...que hay muchas más realidades... ...muchas más realidades de las que podemos pensar... ...que seguro que si nos sentamos aquí... ...y vemos toda la gente que pasa... ...por el día y por la noche... ...nos podemos dar cuenta... ...antes de que se inaugurase la pasarela... ...si es que se llega a inaugurar... ...de las dificultades... ...que representa esta barrera arquitectónica. A eso es a lo que yo me vengo a referir, ¿no? Porque muchas veces pensamos, ¿quién hubiera imaginado eso antes? No, o sea, sí se puede llegar a imaginar, si sí se puede llegar... ...si se piensa en personas en lugar de en dinero. Si se piensa en personas en lugar de números temporales, de días, tiempo... ...cuándo va a llegar el ave. Eh, si se piensa en personas en lugar de los intereses propios y corrupto de alguna gente pensar en la vida social, pensar en la realidad, a eso es a lo que yo me refería. Y he puesto el ejemplo este, pues bueno ahora mismo me acabo de acordar y porque la, la gente que está borracha también tiene derecho, derecho. a caminar libremente. Era un ejemplo que quería poner, ¿sabes? Pero el ejemplo es una circunstancia, una situación, un momento. Es decir, eso no es, no es lo habitual, pero tiene el mismo derecho. Como el crío que va con los cascos. Igual que se dan una parola puede pasar a la hora del tren. ...es decir que... ...sí que es... ya, quitar el paso a nivel ya sería tremendo... ...o sea que hay que hacerlo, porque supone un peligro, ¿no?... ...exactamente, arte Sí. ...ponte por aquí, que ya está esto abierto... a tráfico ferroviario, no a tráfico es... rodado... ...bueno, Consuelo... Bueno, ...si quería hacer una denuncia de... ...la cantidad de vándalos que hay por mi zona de, de mi barrio... ...aquí está tu cámara... ...esta es mi cámara, bueno... Pues, ah, ...siempre, eh, ...en la zona del colegio de Santiago el Mayor... Oh, ...hay una cantidad de, de críos... ...de críos, 14, 15, 20 críos de 13, 14, 15 años... ...que se dedican a tirarle, a romper los árboles, los naranjos... nos dicen que lo van a matar... ...van armados con palos, con, con todo lo que pillan... El otro día incluso un cuchillo cayó al suelo... Le, ...anoche le prendieron fuego a las 3 de la mañana a un banco... ...pero era de hierro el banco... Y, ...pero allí todos los papeles, un árbol, también lo rompieron... Bueno, unos escándalos tremendos. A mí me tiraron naranjas, pues me senté con una amiga allí en un banco y ya nos despedimos, ya se fueron, yo me fui para casa y me tiraron con naranjas pequeñas, me tiraron, pues me bombardearon y luego se bajaron los pantalones todos, por lo menos 15 críos. Y al chino dicen que lo van a matar, al chino que hay enfrente del colegio. El pobre no paramos de llamar a la policía, la policía no viene y viene cuando quiere y dicen que no pueden hacer nada, que son menores y no se puede hacer nada. ...entonces, pues esa era mi denuncia... ...para que la gente del pueblo... ...que entre todos nos, nos apoyemos, nos ayudemos... ...a quitar este vandalismo que hay... En, ...en el colegio de Santiago el Mayor. Y Consuelo... ...¿qué persona... ...a qué persona con algún cargo... ...institucional... ...se le puede dirigir ese mensaje... ...¿a quién sería? ¿a un al alcalde pedáneo? ¿a, pues a la, al alcalde...? ¿a, ¿a quién? a, la, a, ¿a quién? Competan sí, nosotros. Pero... nosotros llamamos a, a la policía... La policía a veces viene, a veces no viene. El pobre chino un día, ahí va a haber sangre, porque el chino anoche salió con las furgonetas y empezaron a reírse, le, tir, le pusieron petardos en, en el tubo de escape. Eso puede reventar y explotar. Le meten naranja en el tubo de escape. Le han quemado la las furgonetas con los petardos. Adiós, buenas noches. Y, y entonces, a ver cómo se puede acabar. Y la misma policía dice, a un vecino le rompieron los cristales de furgón y se la pintaron. Pues ya poner la denuncia. Siempre en la misma en la misma zona. En la misma zona. ¿Qué? ¿Dónde? En la zona del colegio de Santiago el Mayor. El, hay un chino pequeño que está enfrente y ahí ya te digo, todas las noches se meten a robarle, todas, todas. Cría y críos. Se meten tres o cuatro, les roban, les tiran naranjas, lo apedrean, le hacen de todo. Y a la gente que estamos allí igual. Vamos a levantarnos, las otra noches empezaron a insultar a Isabel, Isabel les dijo cuatro cosas. A los críos, bueno, pues se tiraron. Yo digo, voy a grabarlo, y los que me dijeron, si no grabas te denunciamos, porque no puedes grabar los que somos menores. Digo, no, si es para dárselo a la policía. Si se lo da a la policía, te rajamos, dame el móvil. Me querían quitar el móvil, hasta luego, Fernando. Me querían quitar el, el móvil, y entonces no se puede estar ni sentado ahora en verano ahí en la puerta, y lo, y todo, el vandalismo que tiene. Y el no se va a cabrear un día, va a coger un palo de borgo, les va, les va a abrir la cabeza a alguno. ...pero es que se le meten cinco o seis... ...esta mañana hemos llamado a la opinión... ...la opinión ha tomado nota, ha venido... ...hasta hablando con el chino, ...pero he ido a tomar fotos de... ...de lo que habían quemado ahí en el banco... ...el banco de hierro no se ha quemado por supuesto... ...pero ya lo habían limpiado... ...se han dado muchísima mmm, prisa... ...no sé, los limpiadores tenemos la basura allí dos días... ...hierro cuando iba a estar en la foto ya lo habían limpiado... ...entonces pues esa es mi denuncia... ...que entre todos que lo que veamos, que llamemos a la policía cuando veamos, van en bicicleta, patinetes, van 15, 20 o 30. Y entonces cuando va, llega algún coche de policía que va dando una ronda, entonces se meten, unos saltan para el colegio, otros saltan para otros sitios otro, y desaparecen. Pero a los 10 minutos han vuelto a salir. Entonces, si ven que la policía llega, que vayan secretas... o que vayan con las luces apagadas para pillarlos, porque yo pienso que tienen padres, a los que yo no se les puede hacer nada. Pero a esos padres, por lo menos, llamarles la atención y que se hagan el calco de los hijos, que paguen las multas o que o que, o que, o que hagan lo que tengan que hacer. Porque es una inseguridad que jamás en este barrio, que ha sido muy seguro, es ahora. ¿Y eso a partir de qué horas se suelen producir? Pues eh, se ponen por la tarde y ya empiezan los críos, las crías, bueno, normales, están más o menos bien. Pero ya a partir de las doce y media a una es cuando empieza. Doce y media a una de la noche. De la madrugada, ya a las doce y a las tres de la madrugada. Y cuando ya nos vamos los que estamos en el banco y sentados tomando el fresco, nos juntamos tres o cuatro... Mira por <coughs> perdón entonces y, y aquellos también son de allí y entonces pues pues nada pues ya te digo pues eso ven a la policía y se van y entonces ellos se esconden y todo eso para tener seguridad son bueno, a, una media, a las 3 de la mañana Ajá. y son de edades comprendidas eh, pues 10 10 12 14 15 no hay no es de más son pequeños Van en patinetes, bicicletas, el otro día a uno se le cayó un cuchillo, que lo cogí yo, lo tiré al contenedor, que tenía que haberse lo dado a la policía, pero lo tiré al contenedor. Y entonces, pues ya te digo que, que más que por nada, porque con el chino va a haber una desgracia, porque además es que van diciéndolo ellos. Se arrimaron ahí a nosotros, que hay un señor mayor allí con nosotras y tal, y lo dijeron, dice, vamos a matar al chino. Muchacho y yo, tenéis que ser buenas personas, buenas crios dándole consejos, pues como le doy a mis nietos. Y dijeron que no, que no, que iban a matar al chino. Entonces le roban, salen, el otro día salieron con, un, con una caja llena de botes de pesicola, y se dice, muchachos, dónde vais con ellos? Se lo hemos robado chino. Entonces luego llega una furgoneta, que estoy detrás de coger la matrícula, llega una furgoneta, se arrima a ellos, y entonces le abre la puerta y le meten todo lo que robar Entonces eso pienso que hay alguna mafia de mayores que los tienen, no lo sé. ...no puedo, yo no puedo juzgar... ni puedo decir porque no lo sé... ...yo más o menos lo que vemos... ...y hasta ahí nos tienen pinta, a mí me van a decir ...pero como yo no me callo... ...porque yo, de pensar que fuera un nieto mío... ...es que no, yo digo esos padres... ...esos padres, esas criaturas, a esas horas... ...las dos de la mañana... ...quiero de ocho, diez, 12 14 años... No, ...no lo sé, no lo sé, porque me indigno... ...entonces pues era el de, llamamiento al barrio... Pues que si los ven, que llamemos, que insistamos a la policía, que insistamos llamando, que se canse. A ver si toman medidas. Que no sea solamente una persona a la que esté denunciando, si sino vez, que sea mucho. El chino, el pobre chico, hoy ya llorando, anoche mejor dicho, perdón, anoche llorando decía que él ya no podía más. Que él ya no podía más, que ya la policía no le hace caso, que no le hace caso, que llama muchas veces, muchas veces. Y tiene una cría también de 13 a 14 años, están los dos solos en la tienda. ...digo algún día la cría, la cría va a tirar la basura, sale con miedo... ...la acompañamos, les roban de todo, todos los, los móviles, días... Y ...los hemos visto lo quitaron ayer a la cría también... tenían tenían el mostrador, entraron, se lo quitaron y se lo llevaron... ...y salen corriendo detrás de ellos pero no pueden hacer nada... ...se ríen del chino, se ríen... ...entonces pues era la denuncia que, que quería hacer... ...que a ver si el barrio no, nos levantamos y nos ponemos... ...y hacemos algo ante esta violencia... ...se fueron para hacer bemú, la liaron allí... Se fueron para el polideportivo, donde está el chiringuito de la Zagala de Espina. También estuve allí liándola con la gente. Entonces, pues que no seamos unos pocos los que hagamos la denuncia. Que seamos unos muchos, porque son criaturas que tenían que estar recogidas. Porque son carne de cañón, carne de cárcel. ¿Y eso desde cuándo está pasando? Pues todo Lleva así todo el verano. ¿Desde junio, antes? Eh, eh, así más o menos, pero así, así un mes, ¿verdad, para acá? Sí, un mes, sí. un mes. Un mes, empezaron con el chino, sí, un mes. Sí. El mes de agosto y quizás un poquito antes en julio. Sí, eh, parte de julio sí, nos íbamos de aquí de las vías, los veíamos, pero no reparábamos. Pero ahora que nos sentamos allí un poquito por la noche, cuando nos vamos de las vías, porque en la casa hace mucho calor, esto hay que decir. Sí. Entonces nos quedamos un ratico ahí y entonces pues ya te digo, estamos observándolo y estamos viendo que el pobre chino ese tiene toda la pared la de naranja los mosquitos acuden, porque la limpia pero no puede, pues se quedan pegadas. Las naranjas estas caen en los arbolitos y, esas... lo lo y que lo van a matar, lo van a matar. O lo van a matar, o al no se le va la pinza y le pega un trayazo y, y... No lo sé, pero antes de que pase una desgracia creo que estamos avisando. Y me voy porque a mí me van a fichar, no me graben más. No, no, yo... ¿Tú lo has dicho? Tú, si tú quieres... Hay gente ha dicho algo, la gente... No, pero comenta Consuelo Comenta Consuelo Que está aquí, a ver los comentarios de la gente Vamos a verlo, que ahora Consuelo Vamos a ver A ver, Nuria dice Para eso está La policía, la policía que tomen nota dice, hoy es el chino Y mañana es lo que cojan por banda Está diciendo que igual que, sí, igual que el chino es, sí, Mañana es otro Qué vergüenza, que no, que no, han estado, han estado la gente escuchando muy atentamente y yo si tú quieres, consuelo, yo le doy algo más de difusión por internet al, te sí, sí. al testimonio este que tú has hecho. A mí me da igual, lo ¿Sí? no, único que me me los mayores. <risa> madre mía, <Pero> claro. <risa> Pero aquí nos píselame, recamos. Píxelame sí, O sea que el, per, el periscope es en directo, ese está grabado, ¿eh? Pero bueno, haré. Vale, haré. Sí, pero bueno, se queda grabado. Pero vale, lo que haremos será eso. Ver, intentamos ver. Intento el vídeo. Agarrar la parte del vídeo que tú has hablado. Pixelamos, ¿vale? Ver, y una noche sí vale. vienes para allá y ves y... Y, y todo, bueno, no que te sacas de ellos, son de los que van para allá. Fíjate. Esos dos van para allá. Ya. <risa> ya has visto la educación, Casa sacado de Dos, pues así. Así. Yo voy antes de que se vaya, que haya gente que me linchan esta noche. Pues no, no, aquí. Eso empieza ahora, ahora. De ah, en empieza planche. ahora. La fiesta empieza ahora. Sí. Voy anoche allí Así que nada, me voy al cachondeo Pues oye. <risa> Yo me voy como a risa porque es que me da mucha pena, las criaturas. Hasta mañana para acá. Porque qué futuro, qué porvenir. Esos padres, yo no sé. No hay que criarlos en el miedo hay que criarlos en el respeto, en la educación. Que es la base principal de las criaturas. Si tú no, no, lo, no los enseñas a que respeten, no a los mayores, a todo el mundo, al mismo, al mismo amigo, al mismo compañero, a pedir y hacer las cosas con respeto, ¿qué futuro espera? Porque yo pienso que, que el, el futuro de, una, de un crío de... de, de ...de una persona, el respeto... ...y la honradez... ...si no tienes eso no tienes nada... ...no eres nada en la vida... ...pues amigo. Consuelo, tú imagínate... ...si está pasando esto ahora... ...que todavía es accesible esto... Cuando... ...que no pasaría... ...de hecho también hace unos días... ...que está aquí vos Antonio... ...vino una chica... ...que le intentaron atracar... ...y vino para acá, alarmada... Claro. ...y pudo cruzar con facilidad... ...que vivía en el Infante... Claro. Hola. ...la policía cruzando en rojo... ...el paso, el paso a nivel... Bueno, la policía puede hacer lo que le dé la gana, se supone, okay. Se supone, pero no están donde tienen que estar y cuando ¿Eh? se la necesitan. Yo creo que se ha escuchado, no lo vamos a sacar, eh, que, que, que están ahí. No, pues no pero... lo sacado. No, si, es que se ha... a ver, si estaba escuchando el periscope... El periscope se ha visto pasar, sí. No, no, si se ha visto pasar, no, no, tampoco vamos a sacarlo. Ah, no, vamos a... no, porque no, vamos, no, es que, ¿sabes? Es que particularmente me interesa más lo que dices tú, que la policía esté... ...donde están armando jaleo ...a que se lo estén saltando rojo... ...o sea, eso, no tengo nada contra la policía. Pero que es muy fuerte que llame... ...y te digan que no hay efectivo... ...cuando hemos tenido las vías... llenos con las recortadas... ...como yo digo... la policía nos portaban... pulgones de policía... ...para que nos controlara ...a los cuatro... ...que habíamos aquí... ...y que... ...y que haya... ...críos, críos, críos, críos... Como nosotros... Sí. Por ejemplo, también están lavando. la banda Entonces explícame tú a Y las crías, las crías así Esas crías están, van con ellos también Crías Y vienen desde el otro lado Y vienen del otro lado, ahora se van al otro Esos padres esa... Yo no, yo no, yo es que no lo concibo No lo concibo Que a los hijos no hay que educarlos en el miedo Hay que educarlos en el respeto Así que pues nada Bueno, Consuelo pues, pues ahí queda. Ya... no es lo que podemos hacer con esto. A ver si vivo. No, no, sí, sí. No, no, tú ya sabes, ante eso, ante la duda... A mí me da igual, yo no tengo miedo. Porque no, no. Tengo miedo a que los mayores, que sean alguna más... ...nafias de las que hay. Que son los que se dedican luego... ...pues eso, a lo que roban los críos, dársela, ...yo qué sé. Yo que estoy fumándose los petardos y no. todo allí. Y con los... Es que yo me... No, no. yo que de una impotencia como no, no, no. sabes tú de siempre que la injusticia no puedo, y yo pienso que los críos ellos no tienen la culpa la culpa está en el pilar, en la base que son los padres que son los que tenían que estar ahí, decir no tu horario está al horario y está aquí, tiene que y respetar, pienso que el respeto a, hacia ellos mismos, porque si le el respeto a los demás, se lo fortan a ellos mismos y eso yo pienso que no va no tiene un futuro ...porque eso van a ser... ...como dicen... ...carne de cárcel... ...bueno Consuelo, quédate aquí... ...para que ahora... ...no, no un momento que me despido de ti... ...corto el periscope y, y, me, y me despido de ti... Okay. ...espera un momento... ...vamos a despedirnos con esta imagen... ...otra vez más, aquí... ...la pasarela, la barrera echada... ...y el paso a nivel parado... ...bueno, mañana más, mañana otro día... Mañana 349 días seguidos, continuados de lucha. Ni muros ni pasarela, grita la gente. Mensajes de apoyo para, para Consuelo. Consuelo es una luchadora que está aquí desde el primer día. Una abrazada a Tudom. Fins hasta mañana el de Murcia. Nuria, Loli, Antonio, Sulou fins de más hasta mañana comparte comparte que murcia no se parte y fijaos la gente valiente que hay aquí gente como consuelo pero la gente como para tantas cosas no tiene que ser valiente tiene que ser libre y tiene que vivir en calma hasta mañana comparte murcia no se parte fins de más